¿Qué onda sí. gente? ¿Cómo está? ¿Qué? <risa> es que. Boludo, pará, de... pará, pará, pero no sé cómo. Cuéntalo uh, uh. a Carlito que me la pelota del pelo. <risa> ¿Qué Carlito? me que... Che, pero ¿cómo? ¿Pues me dijo que venga acá y ahora qué? ¿No te dejes matar? Sí, pero no sé cómo hacerlo. A ver, pará, metete adentro ahí. Una escalerita, una escalerita que tiene que conducir a Carlito. Carlito la Uy, de boludo. Uy, pará, pará, pará, pará, Uy, mira, uy. Ahí, ahí, ahí muéstrate, ay, muéstrate. Ahí, ahí. ¿Te pegué? Sí. Le ¿Qué quiere, viejo? Bueno, ¿qué crees que haga, Otis? Pasar por Kitech <risa> Hay una ropa re picante <risa> Hacía un canje de ropa en medio del juego Yo <risa> estoy tiroteo, Otis, que mierda me importa anda donde te digo está la voz? <risa> Uy, guarde tiroteo ¡Uy, la granada! ¡Pará, uno! ¿Qué te pasa, flaco? Ah, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que cuando, cuando apunta es como que se va para. en el medio es una cagada el sistema de apuntado, boludo. A ver. Ah, puedo venir acá. Ah, mira, mira, mira, mira. Ay, me caí. What the fuck? ¿Qué, qué carajo? What the fuck? ¡Ay, mira si se bugueaba y lo podía matar así! ¡Uy, Uy, mi chota! caída libre, logro. <risa> mirá que logro desbloqueado, mirá la cara. Si sí, por qué me.. ¿Por qué sí logro? La cara del. Y eh, los chicos no tiran. ¡Eh! ¡Eh! ¡Para que no para, boludo! ¡Tirale a la arteria, orto! Lo recontra que a tiros. Uy, uy. <ríe> la pistola de agua. ¡Ah! No, no, no, para, tengo poca vida. Tengo poca vida, tengo poca vida. Uh, tengo recontra poca vida. Tengo recontra poca vida. ¿No tenés un pescado? Arre. <ríe> tengo, uy, uy, uy, hijo de puta. Harina. <ríe> Comí harina. Interactuar. Harina integral. ¿Qué? No, no entiendo. No, Uy, acá acá hay algo pizza Acá hay una. Ahora eh. vamos. ¿Se ponía a cocinar en medio del <risa> quilombo? ¡Qué flaco vení! No puedo, tengo hambre ya. Eh. ¿Y que sí, si no, ¿cómo me muero? Quiero comer una ¿Qué es? Pizza chalepa sin cocer? Porque... Ah, bueno. harina... Cocinando con Metal Warrior. Mira que estoy, <ríe> <blándulo> <risa> estoy cocinando una pizza, boludo. ¡En medio del quilombo. Pizza. <risa> No, me puedo toda la, toda la vida. Sí, que se mate el otro, Sí, que se cae Ahora la tipo GTA San Andrés, amigo, es una pizza recién hecha así. Mmm, qué rico. Es Pero bien hecha se. Sí. Sí. Sí. Sí. No, no, no. Sí. Yo la sí. pibe Ahí está. No, no, no. En el Forti Pero no. o sea, pizza que qué fea pizza de La plata del día, guarda. yo quiero hacer, no quiero, quiero la porra quiero la pizza. Tírale con una pizza, Carlito. Me cago en una la... Boludo, anda a cagar. Ya está, mucha pizza fue. Vamos a cagar el tiro con Carlito. Contra Carlito. ¡Pelotudo, qué estás haciendo! Me dice Carlito. ¿Le pego? ¿Le estoy pegando, boludo? Es que lo que no entiendo. No ¿Qué dije, Carlito? Mm... Vale, boludo, ¿en serio? Vale. Vale, tío, ¿qué onda, weón? Estamos en otro campo. Che, no le estoy o sea, sacando nada, eh, joda. ¿Estarás muy lejos? Pero acá no es imposible. Pero boludo, mi, puede, ni después de esperar, yo no. Boludo, Carlitos! Uy, la granada, hijo de puta. ¡Hola, boludo! Corre. Mira, Brad se movió. Dios mío, Brad, sos más boludo que. Carlitos? Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, está ah tío no está más cerca. Dejate de joder, boludo. Estoy Estoy dejate regalando de joder. La barra, boludo. Está regalando la ¡Qué hijo de puta, boludo. Che, maten a Brad, boludo. Estaríamos. Ay, Dios mío. Ahí tenés. Rico tiro ese, eh. Dale, dale, dale, ¿cómo estás? Brad, pegale, por favor, hazme el favor. Carrito, vení Me quedé sin balas, me quedé sin ah, balas. Ay, ah, ay, ay, el tacho del chavo. Me voy a cocinar una pizza. A ver. Me voy a comer esta pizza. Y ahora no sé cómo matarlo. Maíz. Tiralo, maíz, boludo. No, no me parece que vas a tener que ir al lado y cagarlo a golpe. No, voy a, sí, voy a tener sí, que... No que a Igual cómo, rica. ¿no? Bueno, ¿cómo subo ahí, boludo? Que eh, me da un arma, boludo. La le pego con la baguette. Yo creo que con la baguette lo, ha... pero... lo liquidás. Lo liquidás. Lo extinguís. Acabás con él. Che, ¿cómo subo? Ah, ya, ya, ya, ya, ya, ya está. Igual con qué le puedo pegar, cosa. Tengo una caja registradora en la mano. Yo creo que con la caja lo maté y no va a puño. Uh, uh, uh. Che, ¿cómo subo? Che, no, pero tenés que tirar esa mierda. Che, no puedo subir, cosa. Ah, ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé. El tema es cómo le pego y Brad sigue ahí, boludo. Mira. <risa> sí. ¿Cómo te va en la vida? Imagínate, Brad. <risa> Bugueado con la vida. Che, igual, ¿cómo lo mato, boludo? Es la... Pegale con el choclo. Pero el choclo no me lo como. No, no lo puedo. Ah, y Brad Ay. sigue ahí quieto, Qué bronca, mitad, boludo. Tranquilo. Che, ya. no sé cómo matarlo, fuera de joda. Tranquilo. Ya se va, se va a dar, eh. Carlitos, te voy a cagar atrumpado, mira acá. Sistematicemos eh, de... para no no, no, sé cómo. Eh, no sé cómo. no sé cómo, no sé cómo, no tengo armas. Piñas. No, es que no puedo, no, no, no tengo arma, boludo. Me, me, llega a ser Otis. ¡La concha de tu madre! ¿Por qué, ¿Qué mierda me importa? He encontrado una mujer. ¡Basta! ¡Basta, Otis! ¡No me rompas las bolas! Es que no tengo arma, boludo. Es que hay un palo. Ah no, es una. No. Es un vino, boludo. ¡La concha! No, eu, eu, no, no, me pone, me, me pone histérico, boludo. No me interrumpas, la. Pero ¿por qué no te vas a la reconcha de tu madre? No tengo un arma para pegarle, boludo. Si no... Tengo platos. Tengo plato. Bueno, a ver, eh, Otis. Una... Otis, basta, listo. No, no me rompas las bolas. 30 platos, listo. Mira qué frase, Dios los cría y ellos se juntan. Listo, listo, listo. Con los platos lo, lo puedo matar. Pero le rompes el plato en la cabeza. No, no. Eu, eu. no es Lo peor es que este estúpido se queda ahí. Eh, parece a propósito esto, boludo. O que las pelotas. Tienes a dos imbéciles al lado tuyo, porque no. <risa> Perdona, es una cosa. Es una mierda <risa> Es una cosa. Boludo, no puedo. Por favor, ver, Pará, y si probas no? Boludo, no puedo. Choclo me lo meto en el culo, boludo. <risa> <Estoy> vida infinita <risa> con eso, boludo. <risa> Oh, no, no, no, tío, re rico. No sé cómo mierda como porque tengo este inodoro en la cabeza. <risa> boludo, ¿se puede ese decir como lo mato. Se buscó a ver No, no, no. ¿Cómo pasará no, no, a parla. Carlito? ¡Ah, Sartén! ¡Listo, listo, listo! Bueno, me está cagando tiros tiro desde acá, boludo. ¿Qué tiene una mira, boludo? El hijo de... Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Le voy a recontra cagar a piñas, boludo. No, no, Carlitos, estás. Es eh, boludo, dale, cagarlo a tiro, Ramón. Mira, <risa> eh, mira, mira, mira. Uy, me. Uy, boludo. ¿Qué, qué? Me tiré el celular así me di en un huevo. <risa> Ay, no, en serio, boludo? che, Brad, la, eh, Brad, por favor. Eh, en serio. Flaco, ahí, movete. Dale, dale, movete. Anda, listo. Ay, se, se destro Ay, favor. te daba vuelta y de nuevo estaba trabado. Me... Che, me, está, eh, me tira, me caga. Uy, me la este juego un... pro... está así a propósito, boludo. ¿Te volviste en un huevo? Sí, boludo. O sea, tiré el celular contra mí. Me la, me la apunta en un huevaco. Ay, yo pensé que Brad se trabó de nuevo. <risa> ¡Chao! Boludo, voy a romper algo, fuera de joda. Eh, me tiene muy. me molesta mucho el tiroteo yeah. de pilotudo este. Respiremos. Vamos a la cabeza. Come. Qué hambre, encima me da hambre, boludo. Ver a este pilotudo comiendo me da hambre. Oh, a ver, Ay, ay, ay, creo que ahí va, creo que iba, creo que iba, creo que, ahí va. Creo que, este que iba Este es tu creo momento, Rode, eh. Ahora, ahora es cuando Pero se define acá, quién tiros es Rod. Corre la casa adentro. <risa> no importa, no importa los tiros. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Vaciale la sartén en la cabeza. ¿Qué? No, y el otro se traba. Ay, Dios mío. Concha de tu madre, Y el otro se traba, boludo. ¡La concha de tu madre! ¡Pelotudo de mierda! <risa> no, estás cagado a tiro, boludo. Pareces Tony Montana. ay! ay no, no, no. Y re molesto, boludo. Y re contra molesto. Che, y si lo matas a Brad y le echóles el arma. Eh, me no gustaría mal. De... Che, Brad. <risa> Hablar. Sin munición. Ah, no lo puedo creer. Le tenía que pedir munición. No, no, tú, es para romper, mira, es para cagar. Viste, yo te lo dije con un sentido y bueno, al final Brad dijo, bueno, más vale que le dé la munición. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Por favor, carritos. Bueno, que ¿No me dejes que se escapa? Hola, soy Rafael Nadal. Me voy a la mierda. No, ojalá me se escapa, boludo. Ah, ¿sí? ¡No veo! ¡No veo! ¿A dónde se fue Brad? No, no Estuviste disparando durante media hora a la nada, pelotudo, sacate ese jarrón de la cabeza Carlito <ríe> Ford ¿Qué haces ¿En quién apunta el estúpido? Te llamo el Jackson <ríe> Mal, ¿no? <ríe> ¿Qué madera? <ríe> ¿Entonces se puede respirar un olor a chivo acá adentro? ¿Me has acordar de los dispensers de agua, viste, boludo? <risa> Me llamo Brad Soy sí, Frank Phil de sí, Frank Soy yo, Frank Ay Dios mío, que hijo de puta que contarte, me voy, voy me voy a la chunga No puedo la mierda. <risa> le meto un tiro en la nuca No me dé la espalda <risa> Mirá No sé qué te dijo la otra rubia pero la verdad es que vos y yo ya está flaco, no nos vemos más Ah, para un poco ¿Quién? Dejaba... Sí, eso... mal eh, Negro, no le pegas, estuviste como tres horas Caminando a la nada y me decís a mí. Y esta foto se embola de quién son, Uy, la foto del viejo, boludo. ¡No, boludo! Te tiraste un re pedo. No, no, no, no. ¿Qué no! Solamente me está regresando el culo. Mira, mira cómo hace. Hace como. Esta foto si la voy a mostrar a tu mujer. Maldita sea. ¿Dónde estás? Africa. ¿Podita seed? Volveré a codar tú. Sos muy buenos sacando fotos, Frank. ¿Conoces a Fifty Frank? Había uno que se llamaba igual que vos. Hacía videos en internet. Un día de esos. Si son músicos. No me ves mi cara. Mi cara de serio. No estaría bueno tener eso. Te peleas con alguien y mete con eso en la cabeza. sí Trum. Me encanta cómo me mira con la cara, boludo. Tú Fifty Frank. Me suscribo a... <risas> <risas> ¡Eh! ¿Le quiere agarrar de una? Buscamos al hombre... ¡Ah! ¡Están buscando al viejo! ¿En serio? Ese viejo decrépito que es sí, no, de el, el viejo de la, del borda. El viejo del borda. No. Toma la cámara. Ya estoy corriendo. Ya sé con qué mandarle fotos a Sí, boludo, esta foto ahí. Un ¿Eh? cuello que tiene el negro, boludo, me parece ¡Ey! La... ¡Ey! Eh. Ah, su, que se te escudo. O sea, <risa> <risa> bueno, gente, fue un episodio muy divertido. La concha de tu madre, ¿Cómo me enojé, boludo, te juro que nunca me enojé tanto No hay nada que me enoje más. Porque el estúpido de Brad pudo haber dicho. ¿Querés bala? ¡Claro! Nene, tengo de la buena. <risa> Malas quiero no. Me gusta no? Brad, boludo. ¿Y ahora qué te voy a hacer? Uy, uy, uy, uy. <risa> sigue, vivo, sigue. ¿Crema? <risa> dale, dale, gordo ese, se bajó el, el del Bondi, boludo. Ah, ah foto, cierto! A ver. Atiendo boludo. ¿Qué onda, nene? ¡Ay, no! ¡Me puto madre! Bueno, bueno gente, fue un episodio muy divertido. Me cago en Brad, boludo. Let's Así to que to to nada, to gente, bello. nos vemos en el próximo episodio de Game Squad de Rising. Chao, gente. The show, the show, the show. Yeah.